En este video vamos a aplicarle a nuestra nueva entidad eh, tres acaucados con forma de círculo, de cuadrado y de triángulo. En la lámina anterior lo que hemos realizado son operaciones de simetría Podíamos, te, mejor dicho, debíamos eh, realizar entidades con una operación de simetría y con dos operaciones de simetría y a la vez conservar los elementos que indicaban cómo habían sido realizadas esas eh, operaciones de simetría. En este caso yo he elegido eh, esta nueva entidad conformada por dos operaciones de simetría y aún conserva los elementos en los que indico eh, cómo fueron eh, estas operaciones eh, realizadas. Eh, en este caso, como no los voy a necesitar, no los vamos a utilizar más eh, eh, esto, a estos elementos, lo que voy a hacer es apagar y bloquear esa capa en la que están dispuestos. Me voy a ubicar en la capa de la nueva entidad y lo primero que tengo que hacer para poder eh, operar con estos sacabocados es hacer que eh, estas cuatro entidades pasen a formar una sola para eso voy a ir seleccionándolas apretando shift a la vez que hago clic con el botón izquierdo del mouse ¿Bien? también otra opción sería voy a picar afuera arrastrar, hago clic con el mouse arrastro y abro una ventana hasta que suelto y ahí quedan las cuatro partes seleccionadas para conformar una nueva entidad el programa me ofrece una operación que hemos venido utilizando anteriormente, que está desde la persiana trayecto unión y ahí queda mi nueva entidad conformada. Como justamente tengo que hacer tres operaciones acabocados, voy a duplicar, voy a copiar con el atajo Control C Control V del teclado. Voy a copiar y a pegar tres veces mi entidad. Ahí. Yo sigo trabajando con rejilla porque me resulta práctico, me resulta cómodo porque me permite rápidamente ubicar los objetos en mi lámina. Muy bien. Y entonces, a cada una de estas figuras, a cada una de estas entidades, perdón, le voy a disponer la figura de círculo, de cuadrado y de triángulo. Donde eh, a mí me parezca. Yo lo voy a ubicar... Aquí. En este caso no me está tomando con esta figura la rejilla. Pero... Acá sí, en el cuadrado sí me lo tomo. En este, eh, fíjense que me ha quedado el cuadrado por abajo de mi entidad. Lo voy a traer al frente desde eh, Objeto traer al frente, ahí está, y ahora este triángulo también lo voy a ubicar, igual me ha pasado, también trayecto, perdón, objeto, traer al frente, acá está, voy a ubicar el triángulo, ahí, muy bien, ahí tengo los tres bocados, acá bocados, perdón, ubicados en cada entidad, en esta lámina lo que nosotros les pedimos es que ubiquen la entidad eh, con cada una de las figuras que van a actuar como sacabocados y la resultante aparte, o sea que conserven esta disposición. Entonces, para poder eh, lograr eso, yo lo que voy a hacer es copiar y pegar, por ejemplo voy a copiar y voy a seleccionar la entidad y la figura que actúa como sacabocado. Le voy a decir Control C, copiar, Control V, pegar. Lo voy a ubicar en la otra parte de la lámina y entonces ahí sí voy a realizar la operación para obtener esta nueva forma de, con el sacabocado. Eligiendo ambas partes, voy a ir a trayecto y le voy a dar la opción de intersección. Y ahí obtengo esta nueva forma que es la resultante de este sacabocado lo mismo voy a ir haciendo con las demás control C, control B lo replico y de igual forma voy a ir a trayecto, intersección ahí obtengo otros eh, bocados más y esta es la última que me queda con la figura de triángulo perfecto y entonces ahora me queda diagramar esta lámina eh, para entregarla, a la vez que eh, recuerden colocar el nombre de la lámina, el título de la lámina que es sacabocado en este caso, completar con sus datos y estamos trabajando en la lámina 4.